Le gusta en real la weá del loco sí, igual. Igual le gusta en la wea. Pero como que. Sí. Esa wea como el del pasado, pero como en el minuto. Sí, no. Pero no. si tú sacas esa weá de la película, igual es buena, pues weón. Puta, puede ser. A mí, a mí me pasó con Tener, que ahí ya le caché el rollo, weón. Lo bueno ya, es, que, es que hay algunos que se dan vuelta y otros que van, avanzan y ya. Es el rollo la, de la película. Ya. Algunos van para adelante y otros van para atrás. Sí. Ya, ese, ese es el. Y a la hora de explicarte eso. Es como que el negro llega, viene una científica. No, es la entropía, porque la entropía hace que la cuestión. Ah, ya, bacán. ¿Qué tengo que hacer ahora? Anda, toma, toma esa puerta. Ya, bacán. Voy, voy, para la... Entonces, te la explicó de una manera que es imposible que alguien, a no ser que tú seas un super científico en ¿no? cuestión, que son muy pocos los científicos que han a ver? Eh, eh, eh, la entiende, o sea, tú tenés que verla de nuevo, pasarla, mmm, y, ¿cachai? porque la explicación es muy rápida, entonces a mí me va a entender de que no quieren, no le dan. Es, como, es como si te dijera la doctora cállate, cállate, no te importa la explicación da lo mismo, queréis ver cómo uno va y viene, pasa la puerta, ¿cachai? y como que da, da lo mismo y ahí está, y, y cuando vi la escena final, que es esta guerra, que es la mitad para adelante y la mitad para atrás, uh -huh. ahí caché que en el fondo, es el la... cuando, cuando Nolan y un productor están tomando serchela y toda la cuestión, oye, hay una guerra donde algunos venden para atrás y otros para adelante. <risa> Buena, que, sí, sí. como una wea curado. Claro, como una hueá curado. Y que esa, esa es la idea del germen. Este, mira, imagináis que sea bacán, ¿ya? Y crearon esta wea y de ahí para atrás crearon un guión que más o menos justificara esta guerra. ¿Cachai? Pero la buena no tiene patas ni cabeza, está explicado muy a la rabia, tiene errores muy ridículo y no se nos agarra por ni nada. La, la de Tenen es la, es la más notoria de esa. Tiene otras que pasa lo mismo, pero Interstellar eh, sí, tiene, tiene, tiene lugares tan emotivos que te quedáis con la película. Sí, tenían, sí, está bien. Sí. Pero bueno. yo sí, me acuerdo Memento también, me acuerdo mucho Memento. Uy, uh, Memento está muy realidad. bien, Memento está muy bien. Memento debe ser la mejor de nada. Creo que es la mejor de nada, sí de, pues, Sí, pues posible, está muy bien, está muy bien. Es la película que va para atrás. sí que sí, la, a contar... Es que la historia, claro, al, al hacer un guión que ni siquiera se trata de explicar, sino que va para atrás nomás y, y, y tiene una revelación muy pequeñita, eh, no tiene problema de guión. Entonces eh, está muy bien la película. Está, <risa> la vas a Cerró dice, la, sí, la crítica. Sí, no, a mí me gustó mucho. De hecho, creo que es la mejor. Oye, eh, Oye, bueno, y así con Tano, que ha sido nuestra conversación ah, no, no, todo este rato, acá. va a cerrar. Eh, ¿Qué, es, oh, eso, quería decir muchas cosas, pero no sé qué es. Puta, sí. No, hay que, yo tengo que decir, es el mejor malo. De, buena. Sí, de, la, de la película de Infinity Wars. El mejor malo que he visto en mucho tiempo, weón. Qué sí, weón. Puta, qué buen personaje. Bien armado. Lo venían armando desde hace, desde hace rato. Sí, weón. Entonces llegó con un background. Pero, weón, es que todas las, todas las putas escenas de la película funcionan con Thanos. Y cuando no está Thanos, están todos preguntándose dónde está Thanos. <risa> sí, <risa> es es, es un nivel culiado y, y que te da miedo porque el weón en la primera escena. Te mató a un weón que no te lo habían matado en todo el rato, te tiró a Thor para la mierda, te, le sacó la chucha a Hulk, a Hulk que era el weón más poderoso del universo, ¿cachai? Sí, no, no, entonces, en la pelea buena, en la, la película, así como, sí, como, como, como de boxeo, así como ¡Oh! y claro, sí, pues, ¡Ah! Exactamente, pues le ganó como a como una pelea aquí de bar, así como <ríe> pa, ta, ta, pa, pa Entonces está súper bien, y después toda la, toda la película, sin saber si algún, porque como se murió, los weón bueno, al principio, de verdad no sabía y si cualquiera se podía morir. Pero Entonces, eh, Roy, estuvo muy bien. A mí es lo que me, me. que es como la gris. Yo creo que los lo igual le tenían un poco de envidia. Porque después llegó la loca esta, la, la super poderosa, no, bueno. poca, el Capitán Marvel. Ah, que eh, realmente claro. es un hueón. Claro, que sí. Que lo primero come un hueón, no es una mina. Pero la loca y todo el weón le sacó la escucha al Es que, es que. No porque, entiendo esa weá de. Porque no era sobrepoderoso, no era superpoderoso. Po, no era, super era un buen poderoso más. Y a mí esa weá me, me encantó. Que, que el, el weón. Eh, pero es que si no, bien era poderoso, también que, podía morir. ¿cachai? Pero Tor si hubiera dejado el copete y, y le saca la el... punta. Ah, puta. sí. que esa es como la. Cuando sale la segunda parte y le sacan la cresta, Thor se lo pitea casi. Claro, era con la loca. Claro. Y era como. Bueno, porque pues la, la, la, la, la, la hay, era hay, como. O sea, hay que decirle también que la segunda parte tampoco está tan bien. A mí es una buena película porque cierra toda la weá de Marvel. Un, pero Infinity bueno Atman lo sacaron y lo vinieron en el mundo este porque decían: ¿Qué pasa si Atman se le en el el poto y crece ah, lo mata, po. puta sí, puede Por ser. Eso lo puta también puede sí. ser pero también pero también wong wong el weón que hacía los los, los ya, círculos el que claro que en una eh, van a matar va, eh, un, un gigante va a matar a iron man y le meten la mano y yeah, wong, yeah. le corta la mano con esta wea sí. y si le, le cortaba la mano a Tano claro igual ahí pero yo, pero, pero estaba el otro estaba el, el el Doctor Stranger, que también tenía el mismo poder, sí. entonces también podía hacer lo mismo. Pero el Doctor Stranger no estaba en esa época. Tan, no, va, va, va. Creo, pero estaba en Marte, después estaba, no, estaba en, la, en el planeta de, de Thanos, peleando con Thanos después. Po. Después cuando tuvieron una pelea final en el en Infinity War. Thanos con el Doctor Stranger. Thanos, sí, ¿No te acordáis? una pelea terrible buena, po, donde transformaba mariposa unos disparos... Sí, bueno, sí. En sí, sí, enorme, sí, sí. Enorme, no, me no, me me Sí, pues ese es el rollo que la puta del no es tan... Igual es bueno, pero la película aquí es maravillosa, la, las peleas... Sí, generales. pues es que eso les pedí yo, ponte tú, es que... Yo vi Doctor, Spider Doctor, Spider no, Doctor no, Spider-Man. Doctor no, no, Spider-Man también. No, No, vi la segunda y la tercera Spider-Man. A la última, no ¿se puede hablar? Porque es más, más fresquita. Espérate, es que el segundo, el otro tema era... Batman o Spider-Man? Ah, vale. vale, vale. Pero vale. no he visto Batman, entonces. Sí, sí. sí ya, ya así como la Lo que pasa Man. es que la. El doctor yo, eh, Dr. Nesting, yo enganché con el personaje, que me gustó. Y busqué los cómics. Ya. ¿Sí? Y son los cómics súper entretenidos, los primeros. Cuando ¿Sí? el loco aparece, lo presentan, y el loco un jurado, caché que se va de toda la cuestión. Entonces. ¿Cómo se llama? Es, es bien buena la película. Y. Y acá en Spider-Man pasa de que. Ah, ¿verdad? Que tiene un personaje... Sí, o sea, bueno, tiene... en Spider-Man lo que pasa es que el loco... No sé si la has visto, pero el sí, rollo sí, sí, de Spider-Man sí. es que el loco, todos lo conocían y el loco quería que se olvidaran de la guarda claro. Entonces el loco... Accede. Pero igual es como medio... Queda la cagada porque el loco es demasiado insistente. Y el loco estaba haciendo un conjuro, Y el loco era, cae, mierda. Claro. Pero cae y el loco se fue a la chucha de la weá. Claro. Y dejó la cagada. Entonces igual es como ya... Hubiera esperado un poquito más de. Un poquito de Doctor, más, de doctor poquito, de Stranger. No, un poquito más de. de sí, un poquito más de, de, de complicidad, o sea, de que sea más compleja la guay no de un buen existente es como casi callar.